Los cuadernos eh, surgen del trabajo del centro. Normalmente, el, el, el Consejo Directivo, cuando nos reunimos, una de las primeras cosas que hacemos es eh, mirar la realidad, husmear la realidad, para ver cuáles son los, los problemas fundamentales eh, que está viviendo la humanidad en cada, en cada momento. Lo importante de nuestro centro, y por eso se llama Cristianismo y Justicia, es que los cuadernos que son más del área teológica, siempre integran la visión social ¿eh? e interpretan teológicamente problemas sociales. Y los, los cuadernos del área, del área so social eh, miran desde un cristianismo abierto a esa problemática social. La interrelación, el I de cristianismo y justicia es absolutamente central. Eh, concebimos que no hay cristianismo si no hay una preocupación por el pobre y por el necesitado y por cuestiones de justicia.